Somos dos hermanas del sur de la isla de Tenerife. Nos llamamos María y Cristina. El proyecto que les queremos presentar se llama La Jalapeñas. Es un proyecto que se basa en mostrar que el cambio a una higiene natural libre de envases plásticos es posible, fácil y al alcance de todas y de todos. De esta manera, Queremos inspirar y acercar a más personas los hábitos de consumo más respetuosos con nuestra salud y el medio ambiente. Al mismo tiempo, también queremos dar a conocer los amplios beneficios que nos aporta el uso de plantas en nuestra higiene personal cotidiana. De esta manera, lo que queremos es también recuperar todos aquellos saberes y tradiciones que ya nuestros antepasados canarios conocían, los queremos recuperar y compartirlos a través de ferias de artesanía, talleres, redes sociales, charlas y conferencias. Si quieres saber un poco más sobre nuestro proyecto, si estás interesada o interesado, te invitamos a que nos busques en las redes sociales como las Jalapeñas. Muchas gracias por tu interés. Esperamos que te guste nuestro proyecto.